Porque quiero muchísimo este país y me parece una vergüenza todo lo que está sucediendo. Y ojalá todo esto sirva para que estemos todos más tranquilos y más libres para poder trabajar en paz. ¿Cuál es la principal causa por la que usted está acá? Por la, la libertad, la corrupción y porque quiero vivir en paz. ¿Te puedo hacer un par de preguntas de cacerolazo? ¿Por qué estás acá? Es la pregunta. Eh, para. Por la corrupción, para que no haya más corrupción, para que haya un gobierno mejor para la ciudad. ¿Y qué político te gusta que no, te, que no es corrupto? Macri. ¿Macri no es corrupto? Macri no es corrupto, no. ¿Y qué opinas de, de las complicaciones que tiene Macri judiciales con el tema de las justas ilegales? No, yo opino de las políticas de Macri me gustan para un futuro mejor para la Argentina, porque él considera que la educación es esencial para que los jóvenes son el futuro que es la realidad. ¿Vos pensás que hablando de educación, que tiene que haber eh, educación, que se tiene que favorecer la educación pública o la educación privada? Ambas, la educación de todos los jóvenes de la Argentina para que después pueda haber una Argentina mejor en todos los sectores. ¿Pero estás de acuerdo con la política de Macri de bajar el financiamiento de las escuelas públicas y subir las escuelas privadas? No, la verdad que no. Me parece que todo es, es más. Gracias. ¿Y estás de acuerdo con la decisión de Macri de cerrar grados de escuelas públicas? No, porque la verdad que le estaría prohibiendo a un montón de gente de capacitarse de ser educado. Está bien. Eh, ¿Por qué está usted acá? Porque estoy de acá. Y bueno, sobran las palabras para estar acá, ¿no es cierto? Probablemente porque.. Eh, queremos una, una libertad, queremos tener una cierta libertad, todos, bueno. ¿Y en, en qué considera que está violando la libertad? Nuestros derechos, todos nuestros derechos están, están violados, totalmente. ¿Qué, ¿Qué derecho? ¿El derecho de protestar? Por lo, por lo menos no. Hay que protestar y lo, gracias a Dios tenemos la libertad para protestar. Gracias a Dios. Hay o sea, que tener la prueba de toda la gente que viene a protestar. Y el de expresarnos, por lo menos, por lo pronto, ¿Eh? el de expresarnos, por lo menos, por lo pronto tampoco. ¿Tampoco? ¿A qué derecho se refiere que están conculgados Todos. La justicia. La corrupción que hay es eh, terrible. Entonces, tratamos en lo posible de tener una libertad en, en un país de democracia, que no hay democracia. Bueno, ¿y usted se identifica con algún político en particular? No, yo soy un ciudadano que quiero lo mejor para el país ¿Y qué, qué piensa que tiene que, que lograrse con esta protesta? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar mañana? No sé, ojalá que se den cuenta que, es, que esto eh, valió la pena ¿Y si no se dan cuenta qué va a pasar? Eso no, vamos a, eso no se puede saber Bueno, muchas gracias ¿Por qué estás acá? Por... Ah, ¿qué es un reportaje? Es un reportaje, claro. Bueno, estoy acá porque basta con este modelo. Este modelo es autoritario y yo no estoy de acuerdo con ningún totalitarismo de ningún orden que sea. ¿Por qué te parece que este gobierno es totalitario? ¿Por no te deja opinar a nadie que no piense como él? ¿En qué sentido pensás que no te deja opinar el gobierno? ¿O ¿En qué sentido lo, lo, lo, lo ves? No, no te deja. No es que pienso, no te deja opinar. Cuando vas a opinar, se corta. ¿Pero vos tenés ahora miedo acá a que te pase algo, por ejemplo? Acá no tengo ningún miedo que me pase nada, ni no, es, no estoy hablando de miedo. Ah. No estoy... ¿Y de qué forma no te dejan opinar? la libertad de hacer y de decidir lo que a vos te gusta, controlando la ley de medios, controlándote tu economía. ¿De, de, de qué manera la ley de medios te controla? A, a mí no me controla porque no pertenezco a, a medios, pero cuando no deja libertad a los medios para actuar, lo está controlando. ¿Pero de qué manera la ley de medios no deja libertad a los medios? Controlándolos ¿Cómo? Controlándolos Pero la ley de medios no tiene ningún control de contenidos Bueno, ese es tu pensamiento, no es el mío No, no, yo leí la, la ley de medios y hice una página de la ley de medios Está bien, vos podés leer muchas cosas, como podés leer en este momento la próxima ley que va a salir sobre eh, la justicia, que está muy bien lo que se propone, pero el modelo no cumple con eso. Siempre después no se puede... ¿De qué manera la ley de medios no está cumpliendo eso y si es vivís en un lugar autoritario? Yo te, de... Para mí es autoritarismo, porque no considera al 50% restante que no votó el método, el modelo, perdón, le llaman modelo ellos. Yo respeto lo que ellos dicen, pero ellos no respetan a los que opinamos diferente. Bueno, muchas gracias. Y estamos acá porque estamos manifestando una protesta de todos los argentinos que estamos desconformes. ¿Y por qué cree usted que Cristina ganó las elecciones? Ay, eh, eh. Cristina ha ganado las elecciones porque hubo en ese momento una mayoría supuestamente de un pueblo que la votó. Pero en el momento que la votó pensábamos, yo no la voté, pero pensábamos de que podía ser otra cosa. ¿Y usted cree que ahora Cristina no, no le iría bien en elecciones? Sí. No, Yo creo que no, yo creo que esta manifestación es multiplicada por todo el país. Creemos que no, y que la mayoría sería abrumadoramente en contra. Igual hace dos semanas Clarín sacó que Cristina tiene cerca del 40% de imagen positiva. ¿Cómo lo, lo relaciona? No sé, eso es relativo. Eso es muy relativo porque las encuestas se toman grupos determinados de personas que no es lo que piensa la mayoría. ¿Y usted cuál diría que es el principal problema por el que está acá? ¿Cuál es para usted el principal problema por el que está acá? Son casi todos los que se enumeran. El país está mal, el país se hunde, el país está hundiendo y no lo quieren ver. Además nos quieren imponer. ¿En qué sentido concreto usted piensa que el país está hundiendo? No hay seguridad, no tenemos nada, no tenemos absolutamente nada. ¿Usted económicamente está, está sufriendo problemas o está peor que...? Yo no sufro, nunca sufrí problemas económicos, pero sí me cuesta tres veces más poder mantener lo que siempre mantuve bien. Ah, está bien. Y eh, en relación a otros temas como la ley de medios, o el caso de AMIA, o la fracata libertad, tiene alguna opinión? Mira, todo eso es relativo, todo eso queda en segundo término, la, no el caso de AMIA. El caso de tendría que tratarse a fondo porque murió gente, y eso puede ser muy grave. Pero hay una prueba de las cosas que están ocurriendo, es que acá nos apuraron por votar una ley para que Irán esté contento. Y de pronto nos encontramos con que Irán no le da pelota, esto. todavía ni lo trató. Y nosotros... Pero entonces Irán no, no era para que... esté a ver Había gente que decía que era para que Irán esté contento, pero además después se probó que no era para que Irán esté contento porque Irán no está contento con la ley. No, supuestamente pareciera que no. Pareciera que no. ¿Entonces no era, era para la... que Irán esté contento la ley? Bueno, pero acá creían que sí. O sea, ¿quiénes No, no, a... no. no. ¿Lo, los opositores decían que era sí, para contentar a Irán. Si había tanto apuro para tratarla, ¿por qué todavía Irán no lo, no lo considera? Pero ¿ustedes la... cómo creen que habría que hacer para, para interrogar a los sospechosos del caso AMIA? Era, nunca lo van a interrogar Si está la oferta esta, no, esta la era oportunidad era. de ir que vaya a la justicia argentina a interrogarlos porque eso está mal No, pero eso no se va a dar, no qué va a ir la, la justicia argentina a interrogar a Irán? Pero eso, de eso se trata el acuerdo ¿Cómo? El, el acuerdo se trata de que vaya a la justicia argentina a interrogarlos Cuando yo vea de que vaya a la justicia argentina voy a creer de pero que hicieron algo útil hasta el acuerdo es esto, que vaya a la justicia argentina porque qué, por qué estaríamos en contra de la justicia de eso? argentina no va ahí no va... estamos en contra de algo que, que nominalmente no sería más lógico pero cómo lo vamos a, traer a aclarar acá si no tenemos acuerdo de extradición y no, no vienen no sé para qué para, para quién es esto ¿Para cómo ¿Para lo, lo voy a subir a YouTube cómo lo voy a subir a YouTube ah me parece muy bien no pero lo que estás diciendo es que no es así esto tú, escucha yo tengo 70 años He vivido muchos procesos, pero esto no se va a dar. Te aseguro que no se va a dar. Por lo menos yo no lo voy a ver en vida. ¿Qué no se va a dar? El tema de que la justicia vaya a interrogar y, y caerán Está bien, pero en todo caso, que el no se lo tenemos. O sea, ¿qué, qué es lo negativo? ¿Cuál es el peligro? ¿Por qué estaría mal? ¿Por qué sería condenable? Que simplemente quiere vender papel. Mira, están vendiendo blue. Nada más. Como todo. No, yo creo que fundamentalmente a la gente no le interesa tanto el acuerdo de Irán, todo lo demás. La gente está acá por la inseguridad, por la inflación, por ese tipo de cosas. Yo creo que las demás cosas no... no. A vos me parece que mientras la gente está acá, estén tratando en el Congreso y no escuchen lo que la gente diga. Pero la inflación ahora es mucho menor que la inflación de los 80. Y sin embargo, en los 80 la gente no estaba tan preocupada por la inflación. Estábamos preocupados, estábamos preocupados. Pero no al punto de hacer que hacer lazos, ¿no? Yo creo que es una modalidad nueva esta de salir a expresarse. Y eso es bueno. Bueno, bueno. Son cosas nuevas. Y es bueno que el pueblo empiece a manifestarse. Antes veníamos y de una bueno, represión fuerte. Y es bueno no llegar a lo que nos pasó en el, en el 89 y demás. Una chica... sí. No te olvides, no te olvides que por ejemplo nuestra generación viene de golpe de estado una pequeña democracia, golpe de estado una pequeña democracia. Entonces no es lo mismo porque el pueblo estaba acostumbrado a recibir garrotes y quizás estábamos muy metidos enconchados en nosotros mismos el pueblo sale más fácil, a la calle. Salir más fácil a la calle hay muchos medios de, de pero en relación a, a en, en relación a eso una señora recién me decía que estábamos acá en un, en un sistema totalitario y que ella viene acá porque no se puede protestar no, ustedes como no, se puede. Ah, sí puede. no esto, se puede esto es una si no se no haría porque ustedes me hablaba de historia pero antes la gente le tenía miedo a la policía cuando iba a protestar y ahora sí. la gente ni, no, ni, ni se nos pasa por la cabeza que un policía nos haga algo es que te digo una cosa eso, eso lo hizo la modernidad hay medios que te comunican ahora. No podemos comunicar entre todos. Por eso estamos aquí. Otra hora no, otra hora recibíamos palos. No, pero la y policía... no podíamos salir a gritar porque seguíamos recibiendo palos. Pero la, el no, el, la, la, la no represión de la protesta es una política del gobierno, que podría no estar, podría no haber estado. Pero sería en mal. otros lados hay palos. Sí, otro lado del, del, del, del... en otros lados. ¿De dónde? Sí, en otros lados hay palos con protestan. En casi todos lados, en España. En España, en Chile... En Chile. Pero vienen de costumbre, no. En España... La en Argentina calidad... hubo palos, en el 2001 murieron un montón de personas. No, pero se Salieron con la caballería. No, no es algo que sí, sí. logró Cristina. Pero fue una ¿eh? policía de las provincias también. La policía de las provincias es, es, es mucho más salvaje que la... ¿Sabes? Pero no es así, puede ser. Pero tampoco, tampoco es todo podemos malo. Es era, al gobierno. Es era, eso es bueno. tampoco es todo malo. Tampoco todo es malo. Por eso, claro. bueno hay cosas, hay cosas que son buenas. Por ejemplo, que no salgan a castigarnos, porque es encima de todo lo que se está perdiendo. Esto sería una guerra civil ya, si Pero, no por ejemplo, continuando con estas cuestiones usted piensa que cosas como el, el, el, la ley de medios por ejemplo usted coincide que es algo para controlar y para algo dictatorial y así o es una ley como normal antimonopolio que hace busca pluralidad Hay una situación si controlas las leyes de medios si controlas la ley de medios controlas la opinión pública ¿Y qué le queda? Queda esto, internet. Para... Pero la ley de medios lo que hace es dice que Estoy de acuerdo. cada dueño puede tener hasta tanta cantidad de medios, nada más. Nada, no, no dice cómo tiene que vamos ser. A, vamos a ver si lo aplican, porque ellos también tienen su monopolio. Hasta no. ahora hay un monopolio. ¿Ah, no hay monopolio? ¿Monopolio en qué sentido? ¿No hay monopolio del gobierno en los medios? No. No, entonces no, no estamos... No, a, bueno, a ver, el cable, por ejemplo, un 80% es cablevisión en la capital. No hay... la posición dominante es de cablevisión. Escucha, cuando tú te encuentras con que esta manifestación... ¿Usted conoce G3, el, el, el canal G360? ¿Lo conoce? ¿Cuál? G360. No lo conoce, pero es imposible que lo conoce porque ese canal fue vetado por Cablevisión y no lo vemos, no, no se ve en Capital. Cablevisión bueno, decide qué canales no poner vengas y qué canales no. Con eso, no me vengas con eso, no. eso es una chicana lo que me decís. Pero, el pero, tema es es no. cierto, hay canales que no podemos ver porque como Cablevisión es el, es el controla el 70% por ahí de los, de, los, de los hogares con televisión. Dicen, este canal no se ve y no se ve. Claro, pero la gente, la mayoría, ¿qué ve? ¿Qué canales la verdad, públicos. ¿La, es que la no ve? mayoría ve Canal 7? No, no, Canal 7 no. Ajá. Me refiero al decir público, me refiero a los ariales. Canales de aire. Ah, de aire, ah, ajá. Es, Ahí está el grueso de la gente. Bueno, muchas, muchas gracias. No, yo espero, no, no, yo espero de que esto medianamente lo escuchen. Que escuchen al argentino que quiere decir algo, que quiere expresarse. Y que medianamente a nosotros no nos interesa que nos dirija Cristina, que nos interese a quien sea. Lo que queremos es, los argentinos, poder vivir bien. Eh... avanzar como están avanzando otros países, ¿eh? con políticas más sencillas. Bueno, muchas gracias. Chao, gracias. Chao. Bueno, mucha gente. ¿Te puedo hacer alguna pregunta del cacerazo? No, si... Sí, sí, sí. eh, ¿Por qué estás acá? Bueno, porque estoy harta de esta presidenta, no puede ser. Todo, tenemos, necesitamos un cambio de la justicia, o sea que... que lo. <risa> bueno, yo estoy acá porque me gustaría que la presidenta no gobierne para unos pocos, sino que gobierne para todos. ¿En qué ves que la, gobierna, que la presidenta gobierna para unos pocos? Veo que gobierna solo para, para ella y, si, y sus súbditos. ¿Pero en qué, ¿en qué medida lo notas? Eh, la, me, el... ¿La asignación por hijo? No, eh, no, la asignación por hijo me parece buenísimo. Pero lo que veo es que, sobre todo la corrupción, que gobierna para sus bolsillos y para la de todos los que trabajan con ellos. Una lástima que los que pagamos los impuestos se los tenemos que dar a ellos para que se los lleven en malijas, en bolsas, afuera del país. Necesitamos que la oposición se, se una. Por favor. ¿Y ustedes a quién, quién le gusta de la oposición? Macri, pero, pero estamos dispuestos a que se una con quien sea. ¿Votarían a Wiener? A Wiener no tanto, no. ¿A Carrió? Sí. A... no sé. Que se creo. une a la oposición. ¿no? ¿Y qué, qué opinan de medidas como la, la, la, lo que pasó con la, lo, lo de la AMIA o lo de la ley de medios? O digo, por decir, algunas medidas. Bueno, en general, eh, no estoy muy de acuerdo con, con ninguna, eh, pero sobre todo lo que queremos es que haya eh, una justicia buena para todo el país y que no haya más diferencia de, de ninguna clase, ni de pobres, ni de ricos, ni de ninguna clase, que seamos todos un mismo país, juntos, luchemos todos para ir para adelante. Y para vos Macri es el candidato que expresa esto de que haya, no haya clases sociales. Yo creo que es Macri son, hay muchos que expresan eso. Lo que no queremos es que haya más conflicto, que los argentinos no nos peleemos más, que tratemos de estar todos juntos como cuando es el mundial, que todos nos juntamos y luchamos por nuestro país eso sería lindo. ¿Qué es lo que te parece malo de la reforma de la justicia? Ay, me están esperando Bueno, gracias ¿Sobre qué? De esto, del cacerlazo, de la protesta Ah, no, me parece espectacular ¿Usted por qué razones principalmente vino? Bueno ¿Quiénes sos vos? Nah, Para subirlo a Youtube. Ah, Este, bueno, yo vine por la justicia, por los robos, porque quiero un país democrático y, y no es nada democrático este gobierno. ¿Por, ¿Por qué no es democrático el país? No es democrático porque el Congreso no debate, no lleva. Pero el Congreso está debatiendo hace dos días. Sí, pero no, no abren el debate a, a, a toda la oposición. Y además este, quieren imponer la justicia, quieren poner... La Usted justicia. dice que no, eh, que imponen el número para, para llevar adelante su proyecto. Bueno, eso estaría bien. El asunto, eh, el asunto es que no abrieron el debate para todas las, para todas las comisiones y todo. Pero que eh, no violaron ningún reglamento ahí, es el, imponen su número, que es democráticamente elegido. Sí, pero en muchas otras cosas, pero además roban, compran los votos... Eh... ¿Compran los votos? compran los votos, pero por supuesto que sí, y bueno, no, eh, me voy porque yo creía que era una preguntita Valor, valor eh, ¿Qué piensa lograr con los golpes? Molestar, tanto como nos molestan ellos a nosotros ¿Y cuántos golpes más eh, Cristina va a cambiar de actitud? ¿Cómo? ¿Con cuántos golpes más Cristina cambiará de actitud? Con ninguno no ah. si le damos un millón. No hay solución para eso. ¿Por qué usted vino acá principalmente? ¿Qué problema del país lo mueve? Yo creo que no tenemos una justicia buena. Pero creo que lo poco que hay es mejor que nada. Y que el Poder Ejecutivo, que ya controla el Poder Legislativo, ...se quede también con el Poder Judicial, a nosotros no nos transforma en una democracia. Pero el gobierno le diría que, que la justicia hoy, corre, hoy, hoy responde a corporaciones. ¿Eso no es, no es problemático? Como dije antes, las leyes están para cumplirlas, no se necesitan votar más leyes. Todos sabemos lo que es robar, lo que es estafar... Pero cuando la justicia corresponde, se corresponde con corporaciones, ¿eso no es problemático? Sí, pero entonces hay que trabajar a favor de eso. ¿Cómo se hace? Con jueces... Que sean, sí, elegidos por voto popular, pero que los mismos jueces elijan la Corte Suprema de Justicia. No que la elija el Poder Ejecutivo. Pero la Corte Suprema es bastante respetada hoy en día, incluso por la oposición. Hoy en día. Es la mejor corte, dicen que es la mejor corte que tuvimos desde el, desde el siglo XX para acá. O sea, Está bien, tenemos 12, 12 jueces. ¿No? Menos. Me parece que son... ¿No son nueve, los jueces? Si vos agregas... 19 o sea si vos ha, haces un número 19 no pero eso es para el consejo de la magistratura bueno, pero Estamos en, en, a ver si vos subís el consejo de la magistratura de 12 a 19 si ya tenés en el bolsillo a uno que ya vota a favor del gobierno y tal vez tenés a dos que están tapados que te dicen si vos das vuelta a alguien más yo me prendo pero ahora me pongo en abogado del diablo eh, los, la, la gente del Consejo de la Magistratura protegieron a un camarista que, que recibió dádivas del Grupo Clarín. Eso es lo que dice el gobierno. ¿Qué hacemos con eso? Con un camarí, una cámara federal que, que sacó un fallo, que tiene argumentos calcados de lo que decía Clarín. Por eso el gobierno está llevando hasta adelante, ¿no? Obviamente cuando te defendes y es lo que está haciendo Clarín, usa cualquier argumento que puede, y usa cualquier herramienta que puede. Las batallas no se ganan caballerescamente. Eso es obvio. Las dos partes van a hacer cosas que no están bien. ¿sí? Pero una cosa es que lo haga el grupo Clarín como empresa, y otra cosa es que lo haga el gobierno argentino. O sea que si las corporaciones o las em grandes empresas fuercen la justicia, eso estaría mejor que si lo hace el Estado para contestar esas torceduras. No, no estaría mejor. Pero, si el Estado, si el Estado se dedica a restar derechos, nos queda? Eh, o sea, de las corporaciones vos ya sabés lo que podés esperar. ¿Sí? Del Estado esperás algo diferente. ¿Preguntas del castrelazo? Sí, cómo no. ¿Por qué están acá? Y más que nada porque... ¿Qué de yo? Estamos medio medio cansados que... Que siempre que te digan, o sea, que las cosas no existan y, y en el fondo te pasa ello. Por ejemplo, la, la seguridad, una sensación. Pero vos ves todo el tiempo, puede ser que esté empleado por los medios, todo lo que vos quieras, pero hay gente que se muere. El tema de la corrupción ya es un hecho. Casi todo lo Pero, diferente. por ejemplo, el índice de, de, de muertes en la Argentina es mucho es uno de los más bajos de, de, de América. Sí. Ok, pero eso no quita que, que lo haya y no sea por, eh, por inseguridad. Pero sin embargo, ¿por qué pensás que que vos venís acá y hablas con la gente y lo primero que te dicen es la inseguridad. Y sin embargo tenemos uno de los, uno de los índices más bajos de América. Okay. no, Si eres si así, no te lo niego, pero aunque sea el más bajo pero de por América, por... yo voy a tratar de que disminuya porque... Pero porque es el tema principal si, de la gente. ¿Qué yo? A mí personalmente lo que más me afecta, eh, qué yo. el tema económico, el tema del cepo cambiar y todo eso, es un hecho también, pero para mí más importante es el tema de seguridad. Si vos no estás vivo, no puedes hacer nada. O sea, acá por la seguridad. ¿Y vos dónde vivís? ¿Acá en la capital? Sí, sí en la capital, sí. Está bien. ¿Y, y situación económica? ¿Eso no lo no, no incluís en tus demandas? Sí, o sea, la, eh, están presentes. Yo creo que es importante también que ese tema se solucione de alguna manera, pero como prioridad me, pa, me parece que es eso. Sí, ¿Y, ¿Y qué, qué es lo que pensás que el gobierno no está haciendo o está haciendo mal en relación a la inseguridad? ¿Y qué debería hacer? Bueno, primeramente que hubo un... Eh, desmantelamiento, de alguna forma lo que son fuerzas armadas y de seguridad. O sea, un policía hoy en día tiene miedo a, a pegarle a una persona porque por ahí lo, lo procesan a él y por eso de cierta manera también se protege. Vos decís no que actúa? habría que darle más poder a la policía para sí, sí, sí, que pueda actuar, totalmente. que le atan las manos a la policía. Sí, sí totalmente. Yo te he convencido de eso. O sea, eh, la policía tiene, al ser fuerza de seguridad, tiene que velar por la seguridad de la gente. si no puede actuar... y el, el el, el casos como, ¿Qué opinás de casos como el de Luciana Arruga que, que desapareció, es un de, desaparecido, en relación a, a abusos de las fuerzas policiales? O sea, o a, a premios ilegales, o el gatillo sí, fácil, en general. Sí, o sea, no te niego que eso es una realidad. De hecho, lo hay. Pero no creo que, que la imagen de la policía sea, la, sea todo eso. Sí que es una parte, pero que la policía como tal tiene que ser considerada como algo que vele por eh, la seguridad de la gente. Si hay gatillo fácil, perfecto. Al tipo de, habrá que apartarlo, pero eso lo que hay. Okay. Pero no a todo policía, por el hecho de que haya gatillo fácil se le tiene que cortar las manos. No, seguro. Pero mira, mira lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, que Ardanian había empezado una reforma de democratizar y de hacer este, eh, más... Fijarse más en el tema de derechos humanos en relación a la policía Y si Oli lo deshizo eso dándole más poder a la policía Dándole autonomía a la policía de vuelta Y en la, la, la seguridad en la provincia de Buenos Aires no mejoró No, sí, es cierto No, no una, una cuestión, ¿es un reportaje o es una conversación En donde nos querés persuadir de, de tu punto de vista? O, o por ejemplo, ustedes no están identificados ¿A qué, ¿Lo vos, eh, Yo me llamo Nicolás Lichmayer y lo voy a subir a Youtube Ah, perfecto. No, parece que como es, eh, no parece tanto un reportaje o, o, o un acto donde vos querés como periodista o, eh, a ver, eh, conocer o indagar nuestro conocimiento. Sí, bueno, más que echar la opinión, me, me da la sensación como lo están encarando, es tratar de, de persuadir en el otro refutándole lo que uno va contestando. Ese tipo de reportajes lo he visto por ahí en algunas notas de, de canales o de programas afines a la, a la... Pero no es lo lógico del periodismo, que yo no soy periodista. No, es un pero... género discursivo, si vos estás haciendo un reportaje, o sea, en principio, listo, yo opino y vos podés estar de acuerdo o no, pero no hacer un contrapunto de respondés y, y yo te, te pongo otro ejemplo, digamos, como para refuturar lo que estás diciendo. Es mi, mi apreciación, ¿no? no a mí me parece, parece que lo... es interesante, porque se ve una charla y la gente habla y expone sus puntos de vista. yo El, el micrófono lo podría tener él, como lo tengo yo, y estamos charlando. Es yo estoy haciendo una crónica también para un medio de comunicación, pero en principio lo que yo quiero es tratar de relevar objetivamente lo que veo en los carteles de queja ...en lo que comenta la gente, pero en sí, no intento... No, no Mi objetivo intento. es charlar con la gente, me parece que es tan válido como bueno, no cualquier era. objetivo... Perfecto... No, no veo la violación de ninguna que, ética... Era lo que veía, no, no, no, no lo veo. a ver, era lo que yo veía desde afuera cuando te escuchaba, ¿no? O sea... Ponele que yo lo quiero convencer... Bueno, la, la democracia, la gente, todos se quieren convencer entre sí... Sí, no... Y no pero, está mal, si es un argumento, no, si con no, respeto... No cuestiono eso, estoy cuestionando el, el, el género discursivo del, del reportaje en sí mismo, o sea... Por ahí, como no soy periodista, tengo es? más libertad de hacer pago. Ah, palabra. bueno. Sí, no sé si pasa por, el, por tener la profesión o no. Porque hay, hay periodistas que también lo hacen. Digo, cuando te escuchaba, me recordé, me acordé, perdón, eh, de, de, de, de algunos programas, o algunas notas periodísticas, eh, precisamente en, en marchas como estas, ¿sí? En donde los periodistas se ponían a charlar a la gente, pero en, en lugar de escucharla... Me acuerdo concretamente de un caso de una periodista que en lugar de escuchar lo que la persona le decía, se le ponía a dar contraargumentos para tratar de disolver la opinión de esa persona. Por eso era lo que te, te decía al escuchar la conversación entre ustedes. No sé cuáles eran sus intenciones ni, ni qué es lo que pretendés. Tal vez sos muy honesto y, y no buscabas otra cosa pero desde afuera pero, vi eso, ¿no? a, a, Así yo tengo, a, tengo argumentos, que yo no tenga razón y los diga, la gente, el, la gente que mira el video después va a decir, ¿Sabes? ese muchacho no tiene razón no, y no, yo estoy de acuerdo no. con el entrevistado. ¿Sabes lo que pasa? Es que eh, me, me dio la sensación con esa entrevista cuando la vi por televisión y ahora, si no, eh, digamos, si no respetamos la opinión del otro y, y, y tratamos de haber... vos de, de, de... saliste cuando yo empecé a dar mi opinión. O sea, sí, ¿por precisamente... no respetas mi opinión en todo caso? No, porque yo veo, vos estás haciendo un reportaje Le estás preguntando a él lo que piensa Y de pronto le estás contraargumentando Lo que veo, y lo que me... Por eso me hiciste acordar de esa entrevista Es como que siempre... Ah, pero mira, vos, vos estás, estás enojado con la cobertura que hizo 678 Del cacerlazo anterior No, pero, no estoy enojado de nada Pero fíjate de hecho, la cobertura que hizo hecho, otros medios Que, que no, no le preguntaron mencioné, a nadie no Y mostraron canal. una cosa redulcorada re y supereditada editada No mencioné canal sí, eh, Lo de Cintia García seguramente que es... No mencioné canal, fue, fue la imagen, del reportaje reportaje que me quedó, pero a lo, que, a, ver, a lo que voy es esto, cuando tratamos de relevar la opinión de la gente, a veces nos metemos nuestra opinión como periodistas o como pseudo periodistas o como eh, afines al periodismo, como quieras llamar, y, y no reflejamos con objetividad lo que la, la gente piensa y le queremos meter nuestra idea. A eso voy. Y, y lo que logramos simplemente es mantener esa dialéctica. De Bueno, la gente piensa esto, pero no, vamos a convencer a la gente de que está equivocada. Y le hacemos preguntas al, al toque para decirle... Convencerse, no, a vez, y, y, a ver, convencerse y pensar que uno tiene razón cuando... es la base del diálogo. Mirá, Vos papá, estás hablando papá, conmigo papá, porque papá? pensás que tenés razón. Mira. No, está, obvio, sí, cada uno trata de. Y bueno, entonces lo es, es lo normal. Pero, ver, cuando... ¿por qué el, el, el miedo a, a, a dialogar? Eso es lo que no, yo. Pero una cosa es dialogar me pregunto y cosa es la intención velada, por ejemplo, en aquel reportaje. Bueno, pero yo no soy donde... aquel reportaje. Bueno, me hiciste acordar a eso y. Está bien, bueno, que pero ponle que tengo que recordar a un tipo que odias y me pegas porque tengo recordado a una me que recordar No, recordar eso, y por eso te pregunté cuál es la intención de todo esto, porque me daba esa sensación. La pregunta: es, ¿qué le dirías a Cristina? A Cristina le diría en primer lugar que escuche, que escuche el mensaje, se está equivocando mucho, tiene mucha soberbia y me parece que tiene que escuchar al pueblo. Muy malo, muy malo descalificar, como lo hizo, eso genera mucha bronca. ¿A qué te referís en concreto? Y ella planteaba un mensaje que era el que protesta de derecha, ¿sí? Y ahora uno ve la realidad y parece que los de, de derecha son ellos. Nos decían que el que compraba un dólar era egoísta y ahora resulta que se llevan los dólares a parada. Dicen que luchan contra las corporaciones... Y aparece Lázaro Báez con pozos de petróleo, obra pública y así un montón de personajes. Pero en relación a las medidas, ¿vos no, ¿no le rescatás algo bueno, algo malo al gobierno, a cosas buenas? Últimamente, cuando empezó la crisis, luego de las elecciones de 2011, ella habló de sintonía fina. Y uno que ve, lo que ve es que la sintonía fina es ajustarle el bolsillo más que nada al trabajador, al que tiene ingreso fijo. En mi caso, por ejemplo, en el 2011 me dieron una pauta del 20% salarial y los precios aumentan un 25%. Ahora dice, por ejemplo, una buena medida congelar el precio de las naftas, pero al otro día aumenta. YPF, después aumenta YEL, después aumenta la ESO y así todo. O sea, hay mucho, me parece a mí, doble discurso últimamente. O sea, que vos estás acá básicamente por la inflación. No, por la inflación, por la impunidad, por la mentira al pueblo. O sea, son muchas razones. Lo de las medidas cautelares no se entiende. No se entiende lo de las medidas cautelares. Es una herramienta para defender derechos. La política ambiental, otra cuestión. Va al G20 y se reúne con Peter Moon a la Barrigol, con los jefes de Monsanto. Entonces no se entiende el mensaje. Una cosa es el mensaje y otra cosa la realidad. Acá se puede ver tantos golpistas hay en este pueblo. Me parece que se equivocó mucho y tiene que reflexionar. Pero medidas como, no sé, te digo, la explicación por hijo o... Eh, la no representa la protesta, que estamos todos acá eso, hay cosas que no se pueden reconocer para mí la asignación por hijo fue una medida muy buena lo de la criminalización de la protesta, por ejemplo, muy mala la ley antiterrorista. Pero na, es una, na, no, hubo ninguna, no tuvo ningún efecto la ley sí, hasta ahora. Te pongo un ejemplo. Ella estando en Estados Unidos, en toda la fábrica de Kraft a cagar a palos a los trabajadores. Hace poco, en la Panamericana Bernie se llevó a los piques... Pero no menos. tuvo nada que ver la ley la, la, la, la, la antiterrorista. Y bueno, Pero la ley antiterrorista es una herramienta para castigar al que protesta, desde el propio gobierno que escuchen, no sé. Pero nunca, nunca, nunca, jamás se usó. Años se aprobó y nunca se usó. No, no se aprobó hace años. Se, se aprobó a principios del, del año 2000, 2011, ¿sí? Y es una herramienta jurídica. Yo pregunto, es yo, pre, yo, pregunto no, para, yo pregunto, ¿para qué hizo tratar en el Congreso la ley antiterrorista si es repudiada del propio frente kirchnerista? ¿Para qué? Pregunto. Para tener una herramienta y después que no reprimió es muy relativo. Mira, yo te voy a contar una experiencia propia. A mí por defender la costa de Vicente López en contra de las corporaciones me reprimieron, por ejemplo, a Félix Díaz. No lo, lo, primero lo reprimieron, después lo desalojaron con los de la campo y después nunca lo recibieron. ¿Cómo puede ser que siga reclamando que no tiene DNI? Pero vos pensás que, o sea, vos este, te pones a la izquierda del gobierno en un punto. Decí que es un gobierno de derecha. Yo no me pongo a la izquierda del gobierno, me parece que el gobierno está girando a una política... Está, bien, está bueno ponerse a la izquierda del gobierno, igual no lo digo como algo malo, ¿eh? Sí, o sea, a mí lo que me parece es que el, el gobierno, la crisis económica, la está eh, enfrentando con políticas ortodoxas en este momento. Te pongo otro ejemplo, la política fiscal. Miren, chat, que tanto se habla del presupuesto, miren la ejecución de obra pública en vivienda en el año 2012, miren la ley de ART, AR eso no es de gobierno ni, ni peronista, no es de izquierda. Pero vos, vos pensás que, que en general esta protesta es para correr al gobierno por izquierda. Yo pienso que hay que, mu eh, mucha que esta, esta, esta, gente enojada por Monsanto y por la soja. No, para nada, la soja. Okay. Si querés, hablo de la soja. Te pongo un ejemplo. El Stein, aliado del gobierno. Terrateniente, principal inversor inmobiliario, se sienta al lado de la presidenta a lanzarlo plan procrear, que es una buena idea. Entonces las corporaciones la tienen adentro de ellos. Entonces yo frente a esto más bien que me siento de izquierda. Está bien, pero vos pensás que esta, esta protesta es una protesta que corre el gobierno por izquierda, porque acá hay de todo. Yo pienso que hay de todo acá. Eh, los reclamos son muy heterogéneos, pero hoy al gobierno, al gobierno gira a la derecha. O sea, eso es lo que creo. Y hay reclamos, yo veo acá los carteles. Hablan de la justicia, la inflación, no a la impunidad. Son reclamos, me parece, muy sentidos por el pueblo, que los tendría que escuchar, no me parecen reclamos de derecha. Puede haber entre toda esta multitud eh, gente de derecha, seguramente. Y, mira por ejemplo, lo de la justicia es relacionado al tema de la ley de medios, que es un tema así como central, ¿no? Sí. Eh... ¿No pensás que, que hay una connivencia entre ciertos sectores de la justicia y... y... Y ciertas corporaciones, y que tiene algún sentido tratar de, de meterse ahí. Sí, pero si el gobierno eligió a más de la mitad de los jueces federales en la actualidad, y, y otro tema, pero eso no quiere de decir medio, que respondan. La ley de medios, yo le puedo creer a un gobierno que hoy tiene alineado a Canal 9, América 24, cómo tratan los temas 6, 7, 8. Entonces yo no le puedo creer a este gobierno que va a dar libertad de expresión. Bueno, bueno muchas gracias. <risa> ¿Usted por qué estaría, dice que está acá? Porque quiero que mi hija vuelva viva cuando sale a la noche, por ejemplo. ¿Por la inseguridad? Y porque vivamos en democracia. Esto es una payasada. ¿Por qué dice que no es democracia? Porque es una democracia fascista. ¿Pero en qué, en qué cosas concretas usted ve que esto es el fascismo? En que es dictatorial. Se dice lo que ella hace, lo que ella dice en la legislatura... Quiere ahora atraparnos... ¿Pero no, no está imponiendo el número que, ti, que, que logró democráticamente? El 54% se lo dio el pueblo soberano. Y la Biblia de un presidente debe ser la Constitución Nacional. Ella tiene el poder, es la gobernante, pero tiene que tener la Biblia, que es nuestra Constitución. Pero ¿en qué, ¿en qué ve usted que es la dictadura? Estamos acá protestando, no, no, no, estamos acá todos. Yo no creo que sea una dictadura, eso es un error. Ah, pero, pero fascista. Es una democracia fascista. Lean los 11 principios de Goebbels, que era el, el jefe de prensa de Hitler, y luego que los leas, todos los puntos coinciden.